A ver, los gatos tenemos que conocer se... los perros que, que los necesitan bebés ¿Los ¿Los ¿no? ¿no? no, dependen de, de, de nosotros. De... Pero, de... pero, de... es... depende pero, de... pero los bebés... ¡Qué tigre, amor! Vete a tomar por puta. ¡Qué que No, a ver, dale, para en Ay, la como Frank. ¿Qué pasa, Tigris? no, no, Estamos Esto es un E. ¡Ah, no, ¿Qué onda, de Acabaron una correteada un animal, que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Véanle la, las patas, válgame. Eh, quieto, puto, lo mamá picoteando. Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! Michael, me picó, con tu pinche mal no, oh, me está picando banda ah, culero ah Put...